por el lamentable desenlace de la citada detención. Reiteramos nuestras condolencias a los familiares, amigos y allegados de Marvin Peña y José García, a la vez que recordamos que nuestra Policía Nacional ha sido y será, será enfática en cuanto a no tolerar exceso ni faltas disciplinarias por parte de sus miembros.